Ya. Yeah. Buenas, <coughs> buenas, bueno, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo. Les traigo a ustedes NARC. NARC, un jueguito del año 1988, creado por la empresa Williams. Eh, el juego trataba más que todo de dos players que van eh, side-scroll, up disparando. Y tienen que luchar contra toda la mafia, van de compadres que son drogadictos, eh, gallos que andan con cocaína, con bolsas de cocaína payasos que son asesinos, que andan con cuchillos, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, eh, a nuestro amigo, la ¿cómo se llama? La Organización de Policías Mundiales, que podríamos llamarla de otro modo, que como, como se le nombra aquí en Oficina de Oposición de, Na de narcótico la N.O. Entregó ¿eh? armas a nuestro amigo que son... ¿Y ¿Sus nombres cuáles eran? Eran Max Force 357, que es su código, y Hitman 999. Hitman sería el Player 2 y Max Force el Player 1. Player 1, como siempre, de color azul y el Player 2 de color rojo. Un detalle que Williams no dejó pasar en los, los juegos de arcade, como siempre, el Player azul y el Player rojo. Y ahí en el hood, como pueden ver, te ocupamos metralleta, que lanzan cohetes tenemos que recoger la cocaína, que es la evidencia. Tenemos que recoger dinero de estos, de estos enemigos. Y también los tenemos que llevar presos. El Bust que ahí, ahí tiene 5 en este momento. Además que tenemos un mapa donde nos muestra cómo, cómo vamos. Nunca nadie tuvo las agallas hasta ahora. ¿eh? Nuestros amigos de NARC, ahí están, ahí los pueden ver. En 1988, William Electronic Games. Vamos, démosle. Metámosle ficha al juego. ¿ver? Y lo vamos a terminar. Tenemos 20 fichas, espero terminarlo con 20 fichas de más. Ya, esos son los principales que tenemos que capturar. Ahí va nuestro amigo, bueno, en su Narc móvil, que es un Porsche. ¿Y qué tenemos? Disparo. Nos podemos agachar y disparar. Podemos saltar también, saltar y disparar. Y además de todo esto, lo más interesante de nuestra arma. Estos misiles que los destrozan a los enemigos. La otra opción es acercarnos y a los presos. El llevarnos presos a un enemigo nos va a dar mucho puntaje, así que una de las cosas importantes que hay que hacer dentro del juego: arrestar lo más posible. Pero uno se deja llevar por matarlo. ¿Qué podemos ver en la gráfica? En la gráfica de fondo se ve como una población, weón, unas puertas, eh, te, te hacen entender todo un ambiente weón, que es como. Meo flight ¿Ya? Y aquí podemos seguir divirtiéndonos un rato, bueno, matando monos Tratando de evitar que no salgan tantos para que no se, no se nos pegue un poco la grabación Y avancemos Lo que pasa es que estamos tratando, tratando de grabarlo a lo máximo de resolución posible Para que puedan ver bien el juego y todo Aquí estamos ya en el metro War here, aquí se sube la gente dice ahí estos, estos compadres de chaqueta celeste nos dan como, o morada, nos dan como esos misiles que tenemos que ir guardándolos. Porque como dato, los misiles son un arma muy importante al final del, del juego Nunca nos vamos a encontrar con jefes difíciles al final de cada escenario Sino que más que todo eh, esquivar personajes Tenemos que encontrar esas tarjetas que acabo de yo recoger para poder eh, abrir puertas y poder seguir avanzando más que todo es un tema de habilidad, tener que esquivar enemigos y. y matar unos, unos enemigos difíciles que no salen más adelante. Vamos. La música del juego es genial. Sí, yo les voy a dejar abajo, weón, unos detalles de, de la música, weón, que es muy entretenida, al menos la del nivel 2 y la del nivel 3, weón, son muy buenas. Totalmente hay conexión. Hay algunos que se entregan aquí como pueden ver, weón, con solamente ver que les disparamos un misil a su enemigo y bueno todo los tarros, los tarros de basura también son se pueden ocupar miren fíjense ahí explotan son parte del escenario y siempre cuando matamos muchos monos, monos en pantalla se escucha la voz de esa gente que está como está como feliz seguimos avanzando qué es lo que pasa cuando pasamos de nivel nos encontramos con lo siguiente al menos en mi parte, como estoy jugando solo, dice Max Force, número 357. Está el dinero recolectado, la cocaína y lo de resto. Ahí estamos en el nar 2000, que es nuestro auto. Y ahora nos vamos a enfrentar a estos doctores que nos van a empezar a tirar esas jeringas. Tenemos que ser muy hábiles en evitar las jeringas. My Club for Rents. Vamos. Estos gallos botan mucha cocaína. Miren, hay hoteles cerrados, casas que están como abandonadas. En general la gráfica está súper bien hecha. El juego a mí me gusta bastante. Bueno, quienes tuvieron la, la suerte de jugar en esta máquina, eh, puta, el diseño de la máquina también era bien bonito. ¿verdad? Era una máquina bien grande, sí, con unos parlantes a los lados. Negra, completamente. Totalmente ochentera, ahí viene el helicóptero, toma. Bueno, el helicóptero lo pueden matar y saber por dónde viene cuando miren el minimapa. A veces viene por arriba o viene por abajo. Así avanzando por esta bola, weón. Encontramos con más flight, weón. Oh, casi nos enteran una jeringa ahí. para acá. Oh, allá preso. Si no te quieres preso mueres. Se imaginan de estos pacos que Chile, weón. Estos son los que hacen falta para las manifestaciones, pues weón. Bueno. Aquí vamos a dejar la cagada. Vamos a destruir todos los, los estupefacientes, weón. Bueno. Los químicos de estos gallos. Vamos. Miren, ahí me metieron un jeringazo. No, ahí temen, me fui al tiro. Vamos. Vamos. Vamos Max. Uh. Para los que vieron alguna vez Video Poder Una serie que quedaba en el Canal 9, en Mega Visión me acuerdo eh, Había un personaje en esa serie que, que, que, que era Video Poder, que se llamaba Forza Max Que era este Los que jugaron Nargen en Nintendo, porque este juego también existe una adaptación para Nintendo eh, Se pueden acordar de él, ahí agarramos la tarjeta Vamos a ir destruyendo la, lo que queda de droga acá, nos quedan cuatro misiles, weón. Estos perros, weón, están como muy... Están weón mucho los perritos, ¿eh? Mira, weón, ya destruyamos todo el laboratorio, me piqué. Ya. Ahí <risa> dijeron, nice shot, player, one Si destruís todos los... Si uno destruye, lo... destruye todas la, las cuestiones que están de químico de en la esta, te dicen eso. No sé qué ganar ahí. Bueno ahí te dan plata, de nuevo la cocaína recolectada y lo arresto. Ahí nos bueno, van a dar unas vías. Ups. Adicto. Proceder con mucha cautela porque eso bueno no se pueden matar. Miguel con gráfica muy básica hoy en día, wean, un juego que yo creo que podría ser diseñado hasta en flash. Lo que nos queda poco son balas, vamos a tener que recoger balas. Ya, aquí nos vamos a ir con mucho cuidado adentro de nuestro auto. Vamos a recoger lo, lo que más podemos en bala y trataremos de no morir. Vamos. Miren, aquí lo que podemos hacer es esto: podemos girarnos para allá y para acá. Nuestro porch. Ahí nos rompieron el que donde trabajamos, par. Y aquí tienen mucho cuidado, ahí agarramos balas. Porque hay, hay, van a aparecer como uno, unos tarros de basura. Eh, ya, esos tarros de basura... Bueno, ahí va a aparecer ese, ese compadre. Esos tarros de basura, van bueno, Hay que tratar de no tocarlos. Chucha. Ay. Maldito gusano. Ah, esos, buenos son muy brígidos, bueno. Ah, llegaron sus amigos. Son buenas, como pueden ver, si no les dispara, bueno, son más duros que la cresta. Bueno, y eso que está allá adelante son minas. Vamos a tratar de, de subirnos nuestro vehículo. Bueno. Ya, mire, venía un payaso asesino ahí, vamos. Bueno, bueno. Ya, explotó el auto y con él exploté yo adentro. Vamos. Bueno. Mira el payaso como rebota. Vamos. Bueno. Aquí en un helicóptero. Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Helicóptero! Se me acabaron los misiles, weón. ¡Vamos! Ya, con cuidado acá... ¡Miren, vienen perros! Mateo, a todos estos perros para que no ladren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Con mucho cuidado que no vayamos a chocar con las... Mira, ese helicóptero maldito nos destruyó nuestro autito, weón! No tengo misiles, weón. Oh Max! Tenemos que esperar a que nos den misiles o algo por ahí... qué? Voy a matar a los perros, weón. ¿Dónde están estos perros de mierda? Ya vengan para acá. No quiero escuchar a esos perros weón, ladrando todo el rato. Ahí vienen las huevas, muere, perro porquería. Mira, weón, no es misil, no nada. Vamos. Ya, helicóptero, muérete. Ya. Vienen más perros, ¿no? De ahí se acabaron, parece, vámonos. Viene otro helicóptero, weón. Mira los weones, weón. Los flight hasta con helicópteros weón Ya nos vamos a cavar en nuestro vehículo nomás Vamos a tener cuidado con la Con esas weas para que no nos vayan a explotar nuestro super porsche. Vamos, vamos Cagó el auto weón Ya está cuando muchos helicópteros weón A ver, viene por arriba Toma bueno, esos buenos se rindieron, les dio miedo ¿Qué tenía arrancar vos, vamos oh. bueno el, heli el helicóptero, el alejandro el helicóptero dejó una severa cantidad de bolsas de cocaína bolsitas con moño vamos, oh, sigamos avanzando por acá viene bueno, otro helicóptero en camino coach Pink car arriba dice que estamos en el puente en este momento vamos oh, muy despacio para no Ah, qué rico aquí, muéranse. Como que lo haría de nuevo. ¿no? Vamos. Eso, bien. No quedan más. Mire cómo gritan las biches. Ya vamos. Voy a con el helicóptero nomás. avancemos por acá. Mira, podría haber muerto el helicóptero. Qué injusticia. Ya vamos se fue Mira el weón, no me deja avanzar, weón, ya vamos no, a poner un balazo nomás, un misil Ahora, ahora, que venga acá Toma, ya vámonos Las bolsas con moño El fondo, oye el fondo ni un brillo eh Ya, que vamos avanzando, weón. Por el puente, weón. Vamos a suicidar nuestro auto nomás, weón, ya. Ah. Ups. ¡Ay! Me sacaron del auto. El helicóptero mató a sus propios amigos, weón. ¡Oh! El weón me cagó en mi auto, weón. Ya. Me piqué. Ven pa' acá. Viene por abajo. Ahí cago, vamos. esto es lo bueno, duro. Vamos, vamos, vamos, que queda poco por ser de acá, pero no me voy a ir sin meter todo, weón. Toma, esto. Brigio el nivel. Brigio el nivel. Pero un amigo ese sería más entretenido. Ahí nos dieron algunas vías, weón. Boys. Proteger al inocente, ya Aquí hay que matar a todos los proxenetas, weón, y los payasos asesinos Esos son los proxenetas, mira el proxeneta, maldito, weón Toma Ahí estaba mano. Matar a estos proxenetas, weón O los presos Ya, ya que se desen... Ya que, que son por tan al arresto, weón Por la razón O la fuerza Vamos. Oh. Mira ese, weón, que pasa en auto, weón, muere Video, oh no, weón, adult videotapes. Antes vendían videotapes. Oh. Mira esos payasos. Deja la mina. Aquí hay que matar a todos estos payasos nomás. Te quiero dar de que los payasos no... Suelta la maldita. Y a las prostitutas hay que acercarse a ella y pedirle el carnet de sanidad. Vos ven para acá, negro. Negro proxineta. Ya, por preso. Venga, para acá todas las guachitas ricas. Ahí, ahí es donde queremos todo estar. Justa ella. Ya, vos muere. Ya, vamos. Y lo que tenemos que hacer acá es poder entrar aquí. Tenemos que meter un silver card que se encuentra en el último acá. Ahí vienen perro después. Ya, esto, bueno, es que pitárselo a todos wow. Así que para poder matarlo a todos hay que juntarlo y... ...disparar Y lo penca que ahora no me quedan... ...no me quedan balas, weón wow. Y estos no se pueden ni arrestar, weón wow. Así que les vamos a disparar con todo lo que podamos Hasta que los maten nomás, pues van a ver Mire la weá Mire los monos de oro, weón. Bueno. Ya, me toca. Ya, ¿alguno que queda vivo? Nada, ahí está la tarjeta. Save. We got it, Vamos. Matamos los perros y entramos. Pero antes nos vamos a despedir de esta muy linda señorita. Vengan, para acá eso. Ya vamos. Vámonos, arranquemos. Que vienen los perros, vienen los perros. Ah, weón. Bueno! Uy, me quedé, me quedé ahí con todas. Vámonos. Ya, aquí pasamos otro level. Y aquí pasamos un nivel donde está lleno de marihuana. Y esto bueno, es que matarlo nomás. Vamos. Vamos, fuerza narco. Vamos a darle con todo nomás. Aquí vamos avanzando por un invernadero de, de, de marihuana. Que atro. ¿Cómo es posible que pueda haber, haber, haber invernaderos de marihuana? Miren, con lanza con lanzallamas. Bueno. Vamos a agarrar un poco de balas. La coca la dejamos botar nomás. Y está con metrallera defendiendo. Bueno, Lo último últimos en drogas que tienen para vender. Vamos. Vamos a quemar toda esta hierba, le van a muerte. Lo que sí hay algunas que tienen bombas dentro. A ver, ¿cómo es? Vamos. Filo, sí, con todas las drogas las vamos, las vamos a, a tomar todas. Vamos a tratar de no. de no echarlas a perder. Mire, cómo gritan las hueonas con las bombas. Y estos gigantones, weón, que rompen el.. el invernadero, weón. Vamos a recuperar toda la la marihuanas y ahí la ganja. Suelta ese macetero, oh, weón. Musculoso. Ya que tenemos más balas, más ganja. Ganja. ups. Ya. Y la pasamos. Vamos. Y aquí nos dicen, a ver Gancha bonus X por 500 Tenemos mucho puntajes, muchas vidas Muchos misiles H cupos Busen o blast them Aquí vamos nuestro helicóptero en el Afuera del banco de Mr. Big Y aquí ya la no weá se pone ruda Aquí se pone rudo Vamos a matarlo a todos No Sin compasión ¡Vamos! payasos, ¡Chao! ¡Vámonos! Vamos a juntar muchos misiles para matar a, a... ese famoso Mr. Big. Mucho dinero. Y seguimos por fuera del Hotel Les Donde dan todos los snob. Los fucking snob. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Nos llegaron! ¡Una droga! ¡Ven para acá! Bueno, te escapáis, te morís. Chucha, me caí. No, me he muerto. Nunca muero, solo me he caído. Solo tropiezo. <ríe> Vamos. Dime estos weones. Que Toma, muere. El, ban el banco de Big. Este weón es dueño de todo. Es típico con los buenos con Lucas, weón. Dueño de toda la weaaa. Encima traficante weón. Mr. Big International. Al lado tiene la empresa este weón Muere. Vamos. Oh. Chucha, weón. Me llega toda la droga, weón. Mira ese weón. Ven para acá flaco de mierda. Arrestado. Ah, y te arrancáis. Puta, me metí para adentro, weón. Ya. Yeah. Oye, esos weones están como quemados. No había visto esto el gallo, weón. Con... Vamos. Oh. Uh. Me a un negro. Vamos. Oh. O oh, un hombre de color. Buena. Uh. Oh, misil. Eh, la gente, buena. Uh. Otro misil. Quiero contar muchos misiles para matar al último jefe weón. Bueno. O al menos todos los que me dan. Mira, ahí hay más. Buena, buena, buena, vamos. Tanto negro, weón. Bueno. Lo único que me interesa son los misiles. Ya avancemos nomás. Tratemos de que. Mueran todos. Tenemos 16 misiles. Ya, vamos. ¡Police! ¡Police! ¡Police! ¡Vamos! Los guanes podrían dar... Si lo único que me interesa a mí es tener mucho misil. Ya, ahí colocamos la primera tarjeta, Wann, para poder avanzar. Y ahí entramos. Al segundo piso. NARC-1, inteligencia reporta que Mr. Big, la oficina de Mr. Big, es impenetrable. Tú ahora estarás solo. Buena suerte. Ya, démosle nomás. Vamos, fuerza narca. <risa> uh, me lo va a comer. Vamos, mira. Mira los misiles, quiero son misiles, quiero son misiles. Fuera de mi camino. Mira, me hicieron gastar uno, weón. Bueno. Quiero al menos tener unos 30 misiles, weón. Bueno. Pero muchos. Vamos, vamos, muéranse. Nada de resto acá. Todos van a morir. Bueno, a vos te voy a ir arrestado. Nada de resto. Vámonos. Ven los perros. Ahora si se fijan tengo uno nomás de, de bala. Bueno, hay que tener cuidado. Eh, misil. Me lo quitaron. Toma. Más bala. eso, me, me encanta que griten así, weón. Como que les dolió y que quedan un rato vivos, sí. ¿Sale, payaso? Muere. Uh. Mira ese payaso me viene siguiendo ¿ver? Mire, ¿a quién vaya a seguir matando vos, Tony? Sale de acá, payaso maldito. Parece que ya se acabaron los monos. Vámonos. Cuando empiecen a salir los bichos quiero decir que no van a salir más monos. Ya, estamos bien, estamos bien. ¿A qué le pasamos? ¿Y qué nos dan? Tenemos 27 misiles, 99 balas. A tomar un poco de sopita para estimular el valor. Llegó la hora de Mr. Big. Me Ya primero vienen estos perros y más negros. Recordémonos que tenemos que agarrar balas. Vamos a limpiar la casa un rato con un, un super misil Y bueno, ¿qué podemos ver en nuestro alrededor? Hace rato que no, no comentamos qué tenemos en nuestro alrededor. Un escenario muy básico, pero.. que nos hace sentir dentro de un edificio esa cuestión con esas baldosas. Supuestamente estamos dentro de la Enterprise de Mr. Big. Acá haya tanto. tanto drogadicto y matiante acá adentro. Ya, ahí se fueron cortados. Vamos. Vamos. Los perros son los que más, weón, porque si te come un perro... Mire, y estos drogadictos también, weón. Esos weones que te ponen esas jeringas. Yo lo único que necesito, weón, son misiles, weón. Muchos misiles. Mire, ese perro de mierda, weón. Vamos. ¡Qué cagada más grande, buen de mono! ¡Vamos! Oh. ¡Oh! Ahí está Mr. Pig, démosle. este perrito culiado me dejara avanzar. ¿A quién vaya a matar vos? ¡Muere! Maldito inválido anda en silla real, weón ¡Viene, no! ¡Toma, cómetela toda, conchito madre! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Que nos queda poco, le ponemos un misil más. Si se fijan dejo de mis casquitos de día, weón. Eh, aparecen dos, dos monos sentados en sierra. Le pongo uno más y, y muere. Ahí está. Toma, weón. Te lo comiste. De ahí nos dio la tarjeta, weón. La tengo. Por esto era el último level. Vamos y hay unos cuadros de Mr. Big weón. Vamos nomás. Estos perritos weón no van a dejar de salir, así que ¿qué le vamos a hacer? Lo mismo que esto otro. No, chao. muéranse todos no. Igual en lo personal preferiría weón que me mataran ¿eh? para que me dieran más misiles. Ya avancemos. Me imagino que el último level, weón, ¿no? si ya matamos a Mr. Big. ¿Qué dice? Mr. Big vive, vamos a darle Ya, démosle nomás, bueno, con lo que tengamos Vamos, vamos, vamos Ahí viene Mr. Big, para poder matarlo hay que saltar y pegarle los lentes Ahí una vez que le sacamos los lentes ...tenemos que dispararle de nuevo a campo. ah creo que con tres muere maldito gusano oh. no creo que lo mate la primera lo único malo que... y ahora... va a empezar a botar lengua, no? a ver Mira pues muérete por pues, Mr. Big. Lo peor es al final cuando se convierte en una calavera, si después esto se va a volver a convertir. Uh. Mira, se es muy brillo. Yo creo que igual sería bueno que me dejara morir. Bueno. Para que me dieran más, más, más, más, más cohetes. Uh. A ver, y si le pongo un misil de acá nomás. Le disparamos a su huella de ahí abajo tenemos pocas balas weón. no, está es que murieron, se nos habían acabado las balas bueno, el continuar es partir de ahí mismo no. ya lo habíamos cachado como matarlo le disparamos ahí oh, ay, que no te voy tocar esa cuestión de, de, de abajo del suelo vamos, con todo el optimismo del mundo <risa> ya vos, sácate los lentes maldito oh. Después nos sigue, le ponemos unos buenos misilazos acá. Otro más. Muérete. Pero por qué no muere? Después weón bueno, lo que sigue haciendo es dispararnos esas lenguas como si se si creyera Freddy Krueger, no sé qué onda. Y de ahí, weón. Bueno, toma weón, bueno, vamos a poner unos misiles. Ya, pues weón. Bueno. Ahí, listo. Se le salió la, la calabra y tenemos hartas vías todavía para poder matarlo. Aquí lo que hay que hacer es dispararle acá nomás. De esa parte ahí. Abajo. Además que lo podemos matar. Vamos, que se puede. Vamos, weón. que dispararle ahí. Ahora. Bueno, maldita. Se nos agarraron las balas, weón. Mira, la wea no nos deja... ¿No quiere morir, weón? Ya, pues, weón Pero, ¿de dónde sacó bala, entonces, weón? Mira, me quedan 12. No, no es justo Mira, pues, bueno, si no muere. Qué mal, weón. Ahí murió. Alejémonos. Uy, oh, la media cagada, weón. De ahí nos da esto. Toma, calavera, maldita. Y esta weá también. Uy, viene un bicho. Aplastémoslo. Black. Uf, lo matamos, weón. Esta weá, hubiese sido mucho más fácil matarlo si hubiera tenido un partner para poder destruirlo. A ver qué lo encontramos acá. ¿Otro jefe más? No. Dinero, mucho dinero. Por doquier, por doquier, mucho dinero. Esto es más que todo para dejar el puntaje, weón. Yo igual pienso que en esos tiempos la gente que iba a las a la recreativas se las acerca, ¿eh? Me sumo eh, los que eran realmente fan iban a gastar mucho dinero en la cuestión. Y, por, y si hay que gastar mucho dinero, mínimo que te den un premio para que tu puntaje quede guardado. Miren, el final es espectacular. Y ahí se suman a todo el dinero que ganamos: como un millón y tanto, un millón, doscientos, nuevecientos, ochocientos, setecientos. O sea, Max se hizo millonario Ya, y ahí nos cuenta... Se parece mucho al Smash TV cuando uno pasa a nivel 3, 2, 1, listo Felicitaciones, tú has completado el entrenamiento de en NARC Buen trabajo Contáctate con tu local DEA re, re, Departamento de Reclutamiento DEA Bueno, yo soy... es todo, Alejandro En ¿Qué opinan? Es el final. No tiene ningún final del juego, una mierda. Lo único bueno es que es entretenido. Podéis matar a estos monos, te podéis entretener disparando misiles con la metralleta y con otro amigo, lo podéis pasar súper bien y entretenido. Bueno, espero que le, le haya gustado este pequeño recorrido de.. De Narc. Y no sé, pues nos estamos viendo en otro juguete el recuerdo. Que estén bien. Chao chao.